Ernesto Medina eh, trabaja en la Universidad de San Francisco de Cico, y es alguien que, que tiene muchos años pensando en temas que tienen que ver con eh, mecánica mecánica estadística, sistemas complejos desde muchas perspectivas, la perspectiva. Eh, gracias por aceptar la invitación, gracias por la pargarazo. Voy a quitar la cosa esa en la pantalla. Natalia. Natalia. <risa> Eso. Bueno, muy bien. Esto eh, tengo, tengo un, un déjà vu de, de, de el, un evento que hizo Luis. Yo recién llegado a Venezuela después de mi doctorado, poco tiempo después, en la, en la ULA. Este, Hablando sobre distintos temas, también lleno de estudiantes. Estaba Julio Fernández también. Este, la, este, la, la primera escuela de física computacional. Exacto, sé que estoy ahí, me conozco el hace mucho tiempo. Eh, y muy agradecido de estar aquí. Este, eh, siempre, eh, a pesar de que he estado más que todo en institutos de investigación, este, no, solamente de siempre eh, me he salido de mi camino para, para este, eh, participar de, de la vida universitaria, este, en pregrado también, que me, me mantuvo activo en esa esfera y preocupado un poco por este, eh, tratar de que los estudiantes eh, es, eh, resol, resolvieran las dificultades que yo mismo recuerdo con mucha, eh, muy vivamente, ¿no? Este, eh, para entender distintos temas, temas de la física, ¿no? Y este, la participación de ayer de ustedes me, me, me gustó mucho, eh, digamos, esa eh, agresividad por tratar de entender, yo creo que es la característica principal, aparte el talento lo lleva uno hasta cierto punto, pero si uno no, no se involucra, no, no se este, eh, demanda, ¿ok? Un poco de, de más de, su, de, su, de sus profesores, de, de, de los profesionales que están más avanzados, este, entonces yo creo que no, no, se, no se aprende con el tiempo y, y se dejan oportunidades de contribuir ¿no? a la, la investigación. Entonces, eh, eh, me gustó un poco la, la, la, la, la tónica de la, de la charla de ayer de Pierre. Eh, generalmente cuando uno eh, oye, por ejemplo, de cómo ha progresado la, la, la física de altas energías, eh, por un lado, la extrema complicación de, de, de atacar el problema desde el punto de vista de los detalles, de las interacciones, este, y entonces se plantean eh, lagrangianos generales, ¿ok? En base a, a propiedades muy muy este, generales del sistema, como son los, los grupos de simetría del sistema, y bueno, y eso lo lleva a uno hasta un cierto punto. Yo me voy a quitar la máscara. Este lo lleva aún hasta un cierto punto. Eh, sin embargo, eh, en el ámbito de la medida condensada, como también discutíamos ayer, eh, tenemos eh, un, un ámbito de aplicación de la, de la teoría de campo eh, mucho más amplia, donde hay una... Este, desde teoría de campo clásica, o teoría de campo clásica, cuántica, y eh, entonces el approach mío va a ser más bien microscópico. Yo voy a... Eh, a derivar desde los detalles microscópicos los hamiltonianos este, con que voy a trabajar. Entonces, ahí hay, entonces, este, el approach de, de muy general donde, por ejemplo, yo puedo plantear un lagrangiano, pero no sé los tamaños de los, de los coeficientes del, del lagrangiano, si son pequeños, si son grandes, si son cero, bueno, si son cero sí puedo saberlo, pero si son pequeños o grandes no lo puedo saber. Eh, mientras que aquí, entonces, estoy derivando desde la microscópica los eh, esos eso, esos prefactores del, del, del, del laganyano en materia de manzana preferimos los Hamiltonianos, es la misma eh, eh, son equivalentes ¿Okay? entonces eh, yo voy a abordar dos dos problemas este, en los que hemos estado trabajando donde eh, eh, más bien trato de eh, ver cómo muchas veces es eh, hacerle un overkill al problema de con eh, DFT y este, inicio y toda esa cantidad de cosas, muchas veces una óptica muy sencilla, un modelo muy sencillo, puede capturar prácticamente el 90% por lo menos del escenario físico que, estamos, que, se, está, que se está viendo ¿no? Entonces, eh, voy a empezar con eh, un modelo de, eh, de eh, cobalto sobre grafeno, sobre que tiene una, una cantidad de aspectos interesantísimos de, de física, y entonces voy a presentar un poco los resultados de un, eh, un eh, de un estudio muy sofisticado de DFT y luego como con dos o tres caminos de Feynman de nivel mismo modelo este, y además de niveles parámetros del modelo en función de eh, unos pocos eh, unas pocas características de interacción. ¿no? Entonces Vamos a ver por ejemplo cómo se puede eh, eh, inducir Ferro antiferromagnetismo en grafeno sin degradar sus propiedades, lo que llaman los efectos de proximidad, y después cómo inducir este, eh, eh, eh, interacción espín-órbita sin estar teniendo, teniendo, como se hacía, hasta, hasta los problemas de localización este, y antilocalización, que literalmente se encontraban se átomos de mucho peso dentro de las matrices de los materiales para inducir este, esta interacción. Y la segunda parte va a tener que ver con, eh, eh, con un, un efecto que está muy de moda desde que entramos, entramos muy temprano, que es el, el, el CIS, el efecto CIS, que es la, la, la selectividad de spin inducida por quiralidad, que se ha visto en moléculas, eh, que, no exhiben, que no exhiben interacción de intercambio eh, que se pueda... Este, y tienen centros tampoco grandes de, eh, de interacción espinólica, y sin embargo, exhiben si una, una selectividad de spin que es superior a la del ferromagneto. Este, y, y, y, y entonces hay mucha, muchos resultados experimentales, y somos entre, entre los primeros que no intentamos aplicar precisamente la, el formalismo que, que, le, que, le, que le mencioné al principio. A esas moléculas, de, de, de decir, un, un modelo mínimo con sus eh, eh, parámetros para ver entonces las intensidades, cuál es la interacción que está eh, mandando, ¿ok? Como compara, por ejemplo, con el problema de los contactos, el material de los contactos, y eh, aplicaciones eh, interesantes como, por ejemplo, el rol de eh, enlaces de hidrógeno, en inducir campos internos en la molécula para eh, generar eh, interacciones tipo raspa, ¿no? Y después entonces. Lo, lo que está sobre el tapete más, más reciente, el problema de la twist de torcer de formar materiales para inducir comportamientos de, de bandas que son, que son interesantes ¿no? entonces, este, pues, entonces eh, estos materiales que están de moda son, son estos materiales de Van der Waals ¿no? o acoplamiento por proximidad eh, hasta los desarrollos de, de crecimiento epita epitaxial eh, teníamos esos grandes problemas de las, de las relaciones entre los parámetros de red de un material con otro, expresiéndolos con, con mucho cuidado, con procesos de relajación, eh, máquinas que cuestan millones de dólares para construir algo, eh, eh, una, un, una multicapa de materiales eh, eh, que no tenga grandes problemas de resistencia y de defectos en la interfaz, y entonces eh, lo que lo que se percataron eh, eh, mucha gente cuando cuando surgió el reino fue que yo simplemente podía eh, acceder a otra otro tipo de interacción no yo aquí tenemos vemos las interacciones intramoleculares este el rango de interacción ion ion eh, enlaces covalentes son del orden de este de, del orden de, de este es de 200 en, en la escala de kilojulios por mol ¿OK? y luego entonces vamos, se puede ir debilitando ese enlace eh, al, al enlace intermolecular que es el, eh, donde está el rango del, del enlace hidrógeno y la interacción ion-dipolo y después entonces la, la, la, las eh, eh, eh, eh, atracciones las, las más débiles que son las dipolo-dipolo y las interacciones de dispersión que es el rango de Van der Waals entonces yo no tengo por qué a, este, unir covalentemente dos materiales para combinarlo, sino que yo lo puedo colocar a una distancia ahora un poco mayor, es de la diferencia entre la distancia covalente y la distancia de Van der Waals un poco mayor, tiene el mínimo en otro sitio, y eso es, bueno, la, la interacción misma que mantiene el grafito, las láminas de grafeno unidas en, en el grafito. ¿Ok? Algunas distancias eh, características, y entonces puedo ahora eh, confeccionar materiales que son, por ejemplo, 2D con 2D, este, capas que, que están ahora interactuando débilmente o 0B con 2B, 1B con 2B y así entonces tengo toda una eh, familia de, de, de posibilidades este, para eh, generar materiales ¿no? No con, con propiedades novedosas también está entonces eso que mencioné al final de la introducción un poco la eh, esta, este efecto que surgió yo creo más, más por un criterio estético que por otra cosa por mucho tiempo, ¿no? Hasta eh, 2018 en que lograron este, este tipo de cosas. Y ustedes ven que, por ejemplo, si con una lámina de, de grafeno y logro controlar la rotación de esa lámina de grafeno con respecto a la otra, entonces suben esos patrones de moaré, ¿no? Eh, y esos patrones de maré lo que dicen, lo que delatan es que yo estoy generando una celda primitiva mucho más grande, ¿ok? Y eh, resulta que, por ejemplo, si yo roto esto en un grado, uno punto, un grado o algo así... Induzco superconductividad, eh, induzco todo, toda clase de una cantidad de, de, de comportamientos asociados con fermiones este, fuertemente interactuando. Recientemente hubo un modelo de, de McDonald's donde él eh, comprobó que se, eh, eh, eh, lo que esencialmente ocurre es que las bandas se aplanan, los electrones se hacen mucho más lentos, lo cual favorece la interacción electrón-electrón e induce toda esta serie de, de comportamientos y eh, casualmente también produce una serie de, de, de, de datos para entender finalmente el problema de, de superconductividad no convencional. ¿no? Este, e, e inesperadamente subieron algunas, algunos detalles aquí sobre paralelismos paralelismo entre es los diagramas de fase de superconductividad no convencional y estas, eh, estas bandas de muerte. Okay, el otro tipo de, de, de fenómeno que surge al hacer combinaciones, por ejemplo, superconductor S, un superconductor normal, y después entonces, este, alambre ferromagnético, este, es que surgen entonces estas excitaciones de majorana en los extremos de, del sistema. Entonces, con, con un estudiante, eh, hicimos un, un pequeño proyecto haciendo un modelaje este, de enlaces fuertes para, para este sistema, y se ve perfectamente, eh, se demuestra este, la existencia de que termina de mejorar de cable ferromagnéticos con interacciones Muy bien, entonces, eh, efectos de proximidad, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es realmente muy intuitivo, tenemos dos materiales que traemos este, uno cerca del otro, y entonces vamos a tener distintas funciones de trabajo, ¿ok? Entonces, eh, los electrones se van a salir más fácilmente de un material de otro, y entonces, eh, se dice entonces que o el metal se dopa, o el grafeno en este caso se dopa con electrón. Y eso es muy importante para el grafeno porque, este, como apuntan muy bien los experimentales, eh, el grafeno, eh, digamos, suspendido lejos de, este, eh, de cualquier otro material, eh, tiene el nivel de Fermi justo este, en el, la punta del cono, de que está acá, y entonces tengo, a pesar de que tengo estado arbitrariamente cerca de energía, este, tengo una densidad de estado cero. Y entonces eh, este, necesito dos para el sistema para que, el conducto, que se convierta eh, se en algo que, que conduce. Entonces, si dopo con electrones, muevo el nivel de hacia arriba y entonces tengo ahora el comportamiento metálico este, con electrones como, como portadores y, y, si, y si le quito electrones, entonces lo convierto en un portador de huecos. ¿Okay? Y entonces, bueno, tenemos aquí una, una variedad de, de situaciones donde por ejemplo, platino con grafeno produce este, este, un, un comportamiento metálico con hueco, mientras que este aluminio con grafeno produce una, eh, un, un, un material dopado con electrones, y después, dependiendo de la distancia, si yo puedo sintonizar eso, ¿ok? Eh, entonces yo puedo tener, este, dependiendo de la distancia, puedo eh, este, modular ese, ese comportamiento, en algunos siempre es tipo hueco, en el otro siempre es el tipo electrón, pero en el medio yo puedo entonces controlar ese carácter ¿okay? con, con, la, con la proximidad. ¿Okay? Entonces, este, ¿por qué efectos de proximidad? Pues efectos de proximidad tienen una cantidad de, de, de, de ventajas que son, por ejemplo, que yo no, no tengo que inducir defectos o este, impurezas en mi material, eh, y lo cual entonces ya a la, las propiedades de movilidad interesantes del grafeno, ¿ok? Eh, puedo doparlo tipo N o P, tener conductores de, de huecos y electrones, ¿okay? y eh, yo también puedo inducir, por ejemplo, eh, eh, interacciones ahora inactivas, las que están más de, de moda ahorita en el electrónico, son interacciones sin órbita, <coughs> Este, sin introducir este, en la red. Eh, eh, átomos pesados, ¿no? Y, por ejemplo, eh, una una eh, característica clásica que, puede, que, que podemos hacer es que por ejemplo podemos convertir el germanio en semiconductor generando un, un gap pues, aquí en, en la estructura de banda simplemente haciendo así, asimétrica la lo que se llama la, eh, la en la en la celda primitiva hacia, eh, estos dos sitios eh, no equivalentes a hacerlos asimétricos en energía, entonces puedo generar gaps este, con, eh, una, con una eh, separación en energía con ok, Entonces, este es el, el primer problema, cobalto sobre grafeno, este es de una capa de oro, aquí tengo entonces islas de cobalto y hay una interacción, por ejemplo, este, esta isla de cobalto se, se magnetiza. Y entonces, vía el grafeno, digamos, con un gas de electrones de Fermi, eh, se, se, em, se interactúan entre ellas vía esta eh, interacción RKKY, que es una interacción que oscila eh, con la posición, y entonces yo puedo, con voltaje de compuerta, generar entonces este, ahora eh, un sistema de islas que, que, que se tienden a orientar eh, ferromagnéticamente o antiferromagnéticamente, ¿no? Eh, sin embargo, eh, eh, es interesante enfocarse en el problema de ahora del cobalto directamente sobre el grafeno y como el cobalto y el níquel, por ejemplo, son conmensurables, tienen parámetros de red con, conmensurables, entonces yo puedo continuamente mover, este, bueno, casi continuamente, tengo una topología de, de, de, de, de energías muy sencilla donde tengo dos configuraciones que son... Eh, particularmente favorables, que son las la llamadas ATOP, donde el cobalto está sobre, sobre una subred, y no sobre la, y la otra subred, está en los intersticios del, del, del cobalto, ¿ok? Y después tengo otra configuración que se llama HCP, donde pongo los cobaltos en el centro de las de las eh, del, del grafeno, en el centro de los, de los hexágonos del grafeno, okay Y eso exhibe eh, propiedades totalmente distintas. ¿No? entonces aquí está, y le metieron con todos los cañones a esto con DFT y entonces este es el espagueti que típicamente ven no, no, no, físico los físicos computacionales, los químicos computacionales y entonces identificó eh, sabemos que el grafeno tiene eh, perpendicular a la lámina estos, estos orbitales pi, okay, ok y la, las interacciones de proximidad van a involucrar mayormente intercambios con esas nubes pi que además están semillenas y entonces eh, identificaron el carácter p del espectro y identificaron ese, esencialmente esta estructura aquí este, en la vecindad del, del nivel de Fermi y entonces bueno, se construyen su, sus Hamiltonianos ahí con parámetros para que van a ajustar entonces ahora con la, con la estructura de bandas que determinaron entonces tenemos aquí simplemente un potencial químico asociado a la transferencia de electrones el Hamiltoniano del grafeno convencional este, después entonces tenemos términos asimétricos en pseudo-spin, en spin y después una combinación de las dos con, con eso yo lograba ajustar perfectamente esta, esta estructura de bandas que sale del DFT ¿no? eh, y entonces la, la, la, la, lo que nos pareció interesante es tratar de derivar este Hamiltoniano desde eh, los, un, un conjunto pequeño de hospitales, ¿okay? tanto del cobalto como del grafeno que, que, por ejemplo, que, que yo pudiera expresar en términos de, una, eh, eh, de un Hamiltoniano efectivo en el espacio exclusivamente del grafén. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las dos configuraciones que les mencioné: esta es la TOC y esta es la HCP. Y entonces uno puede ver, por ejemplo, eh, muy intuitivo cuáles son los orbitales que están involucrados. No están, por ejemplo, el, el Z, Z cuadrado R cuadrado, que se proyecta hacia el grafeno. Eh, eh, sabemos que las interacciones estas son exponenciales, de manera que o, eh, orbitales que tienen a tener un, una, una posición promedia, eh, apenas un poquito más lejos, exponencialmente se reduce su efecto. Y después entonces estaban los de X, Z, ¿okay? y los de Y, Z, que eh, están alrededor, en este caso, ¿okay? el B está rodeado por estos tres eh, de cobalto, mientras que el A tiene encima el, el B, el, este, el cobalto. ¿okay? Y en el HCP tengo una disposición ligeramente distinta, ¿okay? donde eh, hay una simetría ahora entre AB, ¿okay? mientras que hay una simetría marcada en AB, en este, en este caso. Entonces, un poco los, los procesos, este, simplemente que renormalizan la, la energía aquí, tengo aquí el, lo que está ocurriendo en el grafeno sin eh, perturbación, entonces tengo simplemente, este, esto está dominado en el grafeno plano por la interacción PTDP y eh, después entonces las interacciones del grafeno con... Eh, con el cobalto, entonces tienen re e energías renormalizadas por estos procesos que intercambian electrones con el cobalto y con el sitio A y con el sitio B. Ok, entonces uno puede ser, armarse un, un sistema muy sencillo, tengo aquí el espacio el espacio exclusivamente del grafeno, los dos orbitales 3Z de A, okay? y después entonces tenemos aquí el espacio exclusivamente del cobalto, donde eh, metimos además el modelito de Stoner para el magnetismo y entonces ahora ellos se ven acoplados por esos esas elementos de matriz que hay entre los dos, entre los dos materiales. Entonces a aquí la matriz H gamma el T acoplado y el H G, no Entonces se llama generalmente lo que se llama Van folding porque una especie de que como que dobla esto hacia el, el espacio 2, 2x2 dos empiezo con un Hamiltoniano 5x5 y entonces lo puedo doblar en términos de un efectivo, eh, que incorpora tanto magnetismo como, eh, y vamos a ver más adelante, órbita en el espacio 2x2 de grafeno. Nos quedamos con una lámina de grafeno vestida por el, por el cobalto. Ok, entonces, esta es una teoría de perturbaciones eh, muy sencilla, esto lo podríamos hacer, por ejemplo, para reducir también la, la ecuación de dirac la ecuación de Pauli, este, y entonces eh, tenemos cada uno de los subespacios y entonces hacemos una tendencia de perturbaciones y eh, terminamos entonces, si cuidamos tanto eh, al mismo orden, la parte de energía y la parte de la normalización de la función de onda, tenemos entonces un hamiltoniano un efectivo 2x2 ¿no? este, eh, para el grafeno introduciendo las interacciones del, del cobalto ¿Ok? En vista. Entonces, la norma se, se preserva que es algo también muy importante en la reducción de la ecuación de Irak la ecuación de, de Pauli. Este, eh, y tenemos entonces ahora el hamiltoniano efectivo que eh, debemos entonces ahora eh, resolver con las interacciones, con estos pocos parámetros de interacción que tengo. Ok, entonces, fíjense, ya, ya podemos deducir eh, un poco lo que, lo que vimos ayer con da, da, David. ¿eh? Ajá, David este, es la ahora en segunda cuantificación, pero sabemos cómo es la dependencia de los, de, de los coeficientes, cómo va a depender. Entonces, fíjense que aquí hay un juego entre la, los contrastes de energía entre los orbitales PD y la intensidad del magnetismo. Este, hay varios efectos ahí eh, y las la, la fuerzas de los solapamientos ¿okay? y eh, ciertos factores que dependen de coordinación, de dependencia geométrica, que a veces es mucho más importante. La, en estudios moleculares, y entonces tengo este, energía A renormalizada, energía B renormalizada, y tengo entonces un acople efectivo A B. ¿Okay? Este, entonces, bueno, planteamos el Hamiltoniano ahora en la vecindad de los, de los puntos K, suponiendo que esto, si, esta transferencia eh, no cambia la, la dispersión alrededor del punto K, eh, y, y entonces eh, obtenemos entonces eh, tal cual en el modelo fenomenológico este, tenemos entonces este, algunos de los términos que están ahí asimétrico, este es simétrico en spin este, eh, asimétrico en pseudo-spin y después entonces tengo términos también que combinan asimetría de pseudo-spin y spin con todos los parámetros este, en términos de las interacciones digamos de Van der Waals entre, entre los dos términos y los contrastes entre la energía de de sitio de cobalto y de, y de, de ¿Ok? Aquí okay. está un poco la estructura la, la de banda, tal cual el, el, una vez que uno ajusta esos parámetros, eh, tiene el escenario espectral, tal cual se vio en, en, en DFT y con un modelo donde siempre es muy útil tener entonces un modelo eh, microscópico, eh, eh, un modelo analítico, ¿no? Donde uno puede ver qué está pasando arriba cuando sube, baja los parámetros, eh, cambia las distancias, etcétera, este, en lugar de, de, de, de tener que de hacer una simulación en cada, en cada paso. ¿Okay? En el HCP podemos hacer exactamente lo mismo, el espacio del cobalto, el espacio del grafeno, y después las interacciones varían un poco dependiendo de las disposiciones de los orbitales, y entonces también podemos obtener nuestros nuestro hamiltonianos nuestras energías, ¿okay? y... Eh, eh, Resolver esto completamente, ahora es regular valores de explicación de magnetización, en fases ferro ferromagnéticas, antiferromagnéticas, inducidas por los efectos de cruce. ¿Ok? Un, un, un efecto muy interesante que se ve acá es en, que son no intuitivos, ¿no? Y que dependen de, la, de las cuentas en detalle, es por ejemplo, eh, grafeno sobre oro, ahora viendo la interacción espín órbita eh, esta interacción espinórica es una inter la, la interacción atómica de manera que entonces el, el grafeno prácticamente no tiene y entonces recurro a al, la al, al, al espinórica del, del oro que es muy alta por efectos de proximidad para inducir un efecto espinórbita en el grafeno de hecho el grafeno se ve, digamos, nunca resultó buen ejemplo de, de, de aislante topológico por, por la pequeñez de la, de la interacción espinórica y entonces podemos ver aquí este ese efecto aumentado. ¿no? Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, si tengo este registro entre las dos redes, entonces tengo una interacción espinórica ya tres órdenes de magnitud más grande que la del grafeno aislado, 9.000 electronvoltios, pero apenas cambio de configuración, tengo ahora 70.000 electronvoltios. Entonces, es una, una situación donde yo puedo sintonizar esto este, eh, de manera sustancial, este, eh, simplemente... Eh, cambiando los registros de, de, de un material respecto de oro. Es más, para, para, para los que no tienen tanto oro, resulta ser que si yo este, saco cada dos eh, eh, celdas, saco un átomo de aquí, en la interacción espinórica prácticamente no cambia en absoluto. ¿okay? Entonces puedo tener una densidad mucho más baja de átomos de, de, de oro en la densidad del grafeno y tengo una interacción espinórica este, similar. Ok, y todo esto se puede ver con una teoría de perturbaciones muy sencilla del material, como el anteriormente. Okay. Eh, entonces, el otro efecto que quería mencionarles era este, este efecto CIS, ¿no? Este tre, tremendamente interesante y esas cosas son que se pueden hacer en colaboración con los químicos este, en, en, en laboratorio eh, con un poquito de. de de inteligencia a la hora de armar estas, este, estos sistemas, este, se pueden exhibir por el, este, fenómenos que son este, cuánticos, digamos, desde el punto de vista del modelaje que se tiene hasta ahora, este, a temperatura ambiente, ¿no? Y además, y, y además, esto inmerso en fluidos a veces, en este, muchas de las de la setas Entonces, eh, eh, yo lo que tengo aquí es que eh, tengo una, una cama molecular. ¿Okay? Este, que se puede construir con ciertas moléculas que les gusta pegarse de, de, de la superficie, entonces se pegan ahí y entonces creo como una especie de cepillo de, esta, de estas moléculas, en este caso DNA, ¿okay? pero lo han hecho con oligopérfides, lo han hecho con aminoácidos, y entonces yo ilumino la superficie, eh, se emiten fotoelectrones y los fotoelectrones al pasar a través de la, del cepillo se polarizan de spin, ¿Ok? Y se polarizan, además, bárbaramente, o sea, no, no hay, para los mismos anchos de la, de la capa molecular, no hay ferromagnetos que se les compare, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí tenemos la superficie desnuda, no hay eh, ningún tipo de, de cepillo encima, y bueno, si tengo polarización circular a la derecha o a la izquierda, eh, eh, genero espines, estos son detectados, detectados por los detectores de este entonces, polarizo el espín en una dirección, polarizo el espín en otra dirección, y si tengo polarización lineal, tengo entonces, este, no tengo polarización en absoluto. ¿no? Entonces, resulta que le pongo la, la, el cepillo de, de moléculas encima, hago el mismo experimento y veo 60% de polarización. Esto es independientemente de la, de, la, de, la, eh, de la polarización circularmente. Eh, de la circular que tenga el, que tenga la luz, ¿no? Y entonces esto es realmente sorprendente si quizás se corre un poquito más los picos, este, pero en efecto hay una, un, un un efecto ya sea de filtro de spin de selección de spin, este, cuando eh, los electrones pasan y esto es son son electrones libres que están pasando ¿no? asintóticamente libres saben de la y, y los, los, los capturan, este, digamos, por la energía cinética en exceso que poseen, ¿no? Esto también lo han ilustrado, por ejemplo, en dispositivos. Tengo un dispositivo aquí, tengo mi cama molecular aquí, inyecto este, electrones, pasan a través de una capa de níquel y, y logran orientar la capa de níquel este, y producir una magnetización. Así que están ahí en los, los albores de una especie de memoria orgánica, pues, ¿no?, de, este, sistemas en el molde orgánico ¿Eh? un, un ingrediente que parece crítico es, es la chiralidad. si yo hago esto este, en moléculas que no son girales, este y por lo tanto tienen cierta disposición geométrica especial entonces eh, la polarización electrónica no aparece ¿Eh? y no son efectos de superficie eh, han habido muchos eh, experimentos variando la, la superficie cambiando la intensidad de la de la superficie que realmente el oro es una orna, un muy, muy buen reservorio eh, pero entonces este, los, los efectos de polarización son, son proporcionales a la longitud de las moléculas y entonces eh, eh, entonces claramente no es eh, no, no, no no no sugiere que sea un efecto dependiente de la, del contacto con la superficie okay también por ejemplo no es un efecto colectivo tampoco de las de las capas moleculares porque este, yo puedo hacer ahora cerrar circuitos con una sola molécula de ADN. El ADN tiene una propiedad bien interesante que que yo pongo una una una hebra de la hélice arriba, una hebra de la hélice abajo, cuando las acerco ellas se se, se pegan, ¿ah? Y es, es se pegan, entonces yo puedo armar un circuito de un, de, un, de una sola molécula y entonces las curvas IV revelan una selectividad ¿eh? ¿Okay? es más fácil pasar, pasar el spin para arriba que de para abajo y eso tiene una dependencia también del número de base ¿okay? entonces esto, este mismo comportamiento lo han exhibido el fotosistema 1 que tiene todas estas moléculas tipo alfa, hélice en su estructura y hay también una selectividad spin marcada ¿okay? reacciones químicas ¿okay? yo emito electrones con polarización de spin y entonces puedo romper enlaces donde hay quiralidad versus una quiralidad versus la otra, eh, también hay una selectividad en la reacción, ¿okay? y se ve. Y eh, en un experimento, una, una de estas cosas que eh, eh, no dudo hacer los teóricos de vez cuando aparece un papel experimental, este, eh, en un oligopérfido con puntas magnéticas, también entonces se ve los contrastes entre una este, helicidad y otra helicidad este, en cuanto a las conductividades del, del sistema. Ok, una eh, algo interesante que hacen es que yo puedo ahora también mover la, la punta SM sobre el, la, la, esta, esta molécula y deformar la molécula, ¿no? Entonces eso es, eso es un, un, una muy buena prueba para los modelos que hacemos, porque este la eh, deformar las moléculas cambia las relaciones este, geométricas entre los distintos eh, orbitales y entonces podemos precisamente este, apuntar justamente a dónde está fallando el modelo o dónde está pegando el modelo. Entonces, Por ejemplo, que la polarización se reduce como función de la compresión de la cama molecular y vamos a ver un momento en que el modelo produce precisamente eso eh, debido a los, este, en los enlaces de hidrógeno de, esta, de estos oligoteres. ¿ok? Entonces, este en estos experimentos no hay es campos magnéticos, no hay centros magnéticos tampoco, ¿ok? Este, y no hay ninguna interacción de intercambio que, que importante, ¿okay? Y eh, eh, lo que sí es que eh, se ven entonces estas esta sensibilidades este, considerables más que lo que eh, se puede ver a través de un ferromagneto y eh, la finalidad parece eh, un ingrediente crítico y las superficies parecen no eh, jugar un papel. ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, introdujimos aquí, entonces, como elemento, como interacción efectiva, este, activa de spin, la interacción espinólica, que digamos, todos vimos en eh, como el cambio cambiar al sistema de referencia del electrón hace que uno vea el núcleo dándole vueltas alrededor de uno, y entonces genera un campo magnético, ¿okay? y entonces que implica una especie de efecto Siman okay, inducido por, el, por ese campo magnético. Y entonces introdujimos esto en el modelo este, de, el, eh, del, de la... Vamos directamente a eso. Aquí, y aquí, bueno, aquí un poquito eh, algo que uno debe preocupar como teórico, que es la, el problema de cuáles son las intensidades de campo eléctrico importantes en el problema. ¿Ok? Eh, muchas eh, muchos mo eh, modeladores estaban hablando de que habían cargas por ahí que producían campos eléctricos pero si uno se se preocupa por ver cuáles son las intensidades necesarias para producir interacciones órbita del orden de los de los mil electronvoltios se da cuenta que la única posible es la la propia del átomo ¿okay? entonces en aquel caso de, de, de los carbonos que son aquí los nitrógenos. Este, son los que están produciendo campos eléctricos del orden de 10 a 12 voltios por metro y este, eso produce la interacción espinólica del, del orden de 1.000 y voltios que son muy importantes para, para que, son, que son las que están involucradas en el voltios. ¿Okay? El otro detalle importantísimo de la interacción espinóbrica es que eh, debido a los a procesos que vamos a mencionar eh, dentro de poco, vamos a darnos cuenta que eh, la interacción espinóbita depende de geometría. Si no agarra una lámina plana de grafeno, no, no ocurre tampoco absolutamente plana, pero es, por ejemplo, asociada a una superficie. Entonces, eh, yo voy a tener que eh, la interacción espinóbita es de segundo orden. Yo tengo que irme a el modelo de, de enlaces fuertes a segundos vecinos para eh, producir una interacción espinóbita distinta a cero. Entonces, eh, la, la interacción es del orden de microelectronvolts. ¿Ok? Sin embargo, si yo doblo la interacción espinórbita, en doblo la lámina de grafeno, entonces los, los orbitales pi se pegan con los orbitales en la superficie y producen una interacción de primer orden. Se rompe esa simetría que había alrededor de AB, ¿ok? Se rompe al yo curvar la superficie y salto tres órdenes en magnitud ¿En fin órbita, ¿no? qué? Tomar en cuenta las deformaciones es sumamente importante, por menos si uno está mirando la parte de, de conductividad, de, la parte de, de actividades. Ok, esto se ve también, por ejemplo, estas estructuras son totalmente inertes de spin, mientras que el heliceno tiene una actividad de spin tremenda, simplemente por esa curvatura que se genera al, al torcer, ¿no? Al crecerla en, en forma de anillo. Ok. Entonces, aquí hicimos eh, más, eh, más o menos en, en el mismo espíritu, hicimos una, un modelito de, eh, de primeros vecinos este, con interacción entonces eh, intrínseca, espinólica y con orbitales PX, y luego entonces solapamientos entre los distintos orbitales. En, en el grafeno están planas, pero en, el, en, el, en la hélice entonces tienen un cierto ángulo y entonces estos elementos de matriz... Eh, son distintos de 0 a primeros de 5, ¿no? lo cual hace que la teoría sea particularmente fácil, ¿okay? Podemos aquí entonces generar los términos cinéticos directos, sobre este, efectos de, de start, por ejemplo, efectos de pinófito eh, intrínseco, y después una la, la llamada rasca, que es una mezcla de los efectos de start y pinófito intrínseco. ¿Okay? entonces tenemos una serie de procesos que, están, que, que se pueden dar ahí. Y terminamos entonces eh, con un modelo otra vez explícito de parámetros donde tenemos aquí los parámetros de pitch, de la hélice, los parámetros de rotación por base, etcétera, los, los, los, la, la, la, las matrices de solapamiento de orbitales vecinos. Y entonces obtenemos los efectos de, de dependencia de geometría ¿okay? este, y dependencia de deformación de, esta, de, este, de este tipo de... Directamente de los coeficientes de Hamilton. Entonces, terminamos aquí, podemos sacar todas estas cuentas y terminamos con este Hamiltoniano eh, que tiene incluso varios sabores de, de, de, de, de interacción raspa, interacción intrínseca, la parte de, de y la, y los, que los términos entre hélices, por ejemplo, e intrahélices de la red. ¿Okay? Entonces, eh, podemos aquí, sacamos de aquí un, un escenario un poco para. Eh, la explicación de, de, de la actividad de SPI, que tiene que ver con estados de elicidad, que tienen un gap entre los dos. Entonces, por ejemplo, eh, estos esto estados no deben, no deben violar eh, reversión temporal, y entonces estos dos estados son degenerados, estos dos estados son degenerados, pero hay un gap entre estos dos acá. Y entonces, eh, si yo selecciono la, en la dirección en que estoy eh, bombeando, mandando electrones, entonces selecciono este, eh, selecciono entonces una polarización de spin y ¿okay? si estoy bombeando en la otra dirección selecciono la otra, la otra dirección y están protegidos por un campo relativamente pequeño proporcional a este, dependiente de la dependiente del tamaño de, de la energía cinética que no es muy grande tampoco en estos sistemas este, pero entonces tengo una especie de protección de la corriente de spin una vez que escogí la dirección de, de Ok, entonces, este, eh, no hay, en la, todos los campos eléctricos están involucrados en el, en el, en el problema, son este, internos, okay, y el, este modelo de, de enlaces fuertes da un, un escenario bastante, importante, bastante parecido a lo que se ve en los experimentos, excepto por el efecto de magnitud. Los experimentos ven eh, casi 10 veces más polarización de lo que se ve aquí, que verdad que entonces han habido una cantidad de otros, de otros problemas, de otros eh, eh, modelos que se han eh, que, que involucran por ejemplo electrones fuertemente correlacionados eh, y, y otros tipos de otros tipo otro modelos inducidos por ejemplo por, por fonones ¿okay? por pues, interacciones con modos de vibración de la red eh, y bueno eh, el, el, lo que hicimos aquí al final fue eh, eh, todas estas moléculas biológicas tienen tienen una, eh, un, los, los enlaces hidrógenos. Los enlaces hidrógenos son simplemente sitios donde hay una muy alta polarización de carga, ¿okay? donde prácticamente yo le arranco todos los electro, eh, todo lo, toda la densidad de carga al, al hidrógeno y produjo una polarización muy fuerte. Esto ocurre en el DNA y en los oligopéptidos, ocurre ahora verticalmente. Esto se enrolla en los aminoácidos debido a que se forman fuentes de hidrógeno. Entonces se nos ocurrió ver qué efectos tienen los campos eléctricos sobre sitios de, de, de, de, de la secuencia, tanto en el, en el oligopétido como en el DNA, cuando yo estiro esta cadena o, o comprimo la cadena, okay, entonces vemos efectos de... Estos son, por ejemplo, con, con un colaborador de, de Lorraine, hicimos todos los campos eléctricos eh, alrededor de, de, de, la, de un par de bases, okay, y entonces podemos calcular otra vez todos los coeficientes de raso dependiendo de esos campos eléctricos. ¿Ok? La distancia, los contrastes entre eh, energías de sitio. Y eh, pudimos ver, entonces por ejemplo, si yo agarro el DNA y todas estas cosas, se pueden materializar experimentalmente el estiro. Entonces el DNA se encoge, entonces despolarizo los enlaces de hidrógeno y veo entonces la actividad de spin, cómo se, se comporta con función de eh, ya sea la, el estiramiento o la compresión de la molécula ¿ok? y eh, eh, si agarro por ejemplo el DNA de una punta y lo fijo en dos puntas aquí, entonces lo sé que lo que se va a desenrollar en lugar de comprimirse ¿ok? y entonces puedes ver también la, la actividad de espíritu como función de esa deformación ¿okay? y esto es prácticamente esto que está aquí eh, es lo que se ve en los experimentos para el caso de, de los oligopéuticos no tengo aquí las gráficas este, la, la, los experimentos superhólicos pérdidos, pero podemos ver entonces las dependencias cualitativas, los cambios cualitativos de la, la actividad de STI como función de deformación, se ven este, bastante bien con un modelo minimal de, de estos orbitales, ¿no? Eh, por cierto, esto me cuesta mucho yo, yo menciono DNA en un paper y dice, se si caen encima, no, eso no es DNA porque tal detalle, tal detalle, tal detalle de, este, Como toma en cuenta el solvente y una cantidad de cosas, este, entonces este, es difícil pasarlo con un modelo de DNA, pero ciertamente este, llega muy lejos en, en hacer una explicación cualitativa del fenómeno de CIS. Ok, entonces, bueno, digo al final, este. Eh, entonces, estos esto, approach, el modo de aproximación eh, de, de enlaces fuertes, de, digamos, de, digamos de, de, de caminos de faena en el espacio real, eh, combinados con eh, la, la, la teoría de perturbaciones matriciales, este, me permiten obtener no solamente el, el Hamiltoniano, sino todos los coeficientes de dependencia geométrica de manera que entonces es una especie de, de también de. de twistronics que estamos haciendo este, con eh, estos modelos moleculares de ¿okay? eh, eh, grafeno y, y, y uh, eh, bueno, estas moléculas biológicas grandes que son típicamente muy difíciles de simular con DFT o al inicio ¿okay? eh, aprovechando simplemente efectos de proximidad eh, eh, suficientes para este, generar estos efectos y generan entonces todos estos mecanismos eh, novedoso, okay, para este, generar por ejemplo una variedad de dispositivos inactivos okay, eh, y bueno yo creo que hay, hay mucho más, por ejemplo recientemente hicimos un, un, un problema de los efectos de luz con el, el formalismo de floquet y entonces eh, debido a las peculiaridades hamiltonianas yo puedo inducir por ejemplo este, luz circularmente polarizada para renormalizar el término de, eh, de energía cinética, pero la parte activa de Spin es una combinación de energía cinética con la interacción de de manera que una vez que uno modula uno, mod, eh, aparentemente modula el otro sin tener que modificar geometría eh, o eh, cambiar el tipo de, de interacción de proximidad que tiene. ¿no? Entonces, este, ese es el estado de, del arte en, en mi grupo este, en estos momentos. Y entonces, eh, cuando tú pusiste eh, los átomos de oro, le capeaste eh, a los bandas, a, se capean. Eh, eh, en uno oh. sí, en el otro no. Ah, ok. Este, pues, la la tox se gapea, mientras no que en el, en el HCP no. La simetría sigue... La, el... Sí, la simetría sigue mandando ahí. Ok. Este, sí, yo sé, en un caso, incluso por, la, por el término de Storner, que ustedes también orientarlo, también es el, el, el, el, se produce el gap por el, la simetría B, y después entonces por la, el término de Storner se puede producir cerro, cerro bandido. Okay. Y, y han tratado de hacer este eh, eh, spin Quantum Ball Effect en el Inglaterra con esa, en esa técnica, ¿sí? El caso cambiado. No, no, no, no hemos hecho eso, sí. Hay una, hay uno, no sé no, si se, eso tiene que ver con esta, estos efectos de, de magnetismo orbital que están viendo ahora también en electrónica, ¿no? Eh, sí. Sería interesante, sí. ¿No? Y tengo otro para la segunda parte. Sí. Y, y no tienen otro tipo de moléculas virales, que no sea ADN, para... para, para, para. El, el, la ventana de ADN es muy larga, No, más. no, y los oligopérticos también. Está, presenté sí. El oligopértico, sí. que es una hélice cibia okay. este, de DNA y después entonces, en la tercera, que este, yo puedo... Que esta no la puedo bajar a temperatura, ¿no? Este, pero entonces está el heliceno, que es la, digamos, la, la molécula, entonces no... No requiere de un solvente en un entorno okay. eh, líquido para, para ¿no? no desnaturalizar. Entonces el heliceno sería el heliceno. Okay. Aquí eh, hay, eh, hay un efecto también interesante que abre la, la, el espacio de candidaturas ahí, que es que eh, todas estas son como quiralidades globales. ¿no? De la, de la, y tú puedes también tener quiralidades puntuales que exhiben este tipo de comportamiento. Entonces, eh, si tienes una cadena, por ejemplo, de aminoácidos no, no alfa-hélice, también puedes ver el, el efecto con quitalidad puntual. ¿no? De hecho, se, se dio primero en esa modalidad que en el de la hélice. ¿Qué es lo que hacía la luz ultravioleta en eh, el CDN? Es para sacar los electrones, para sacar los fotoelectrones ¿no? de, de la... De la de la energía adecuada, ¿no? Los electrones, tú eh, eh, eh, hacías, este, eh, siguen subiendo su ultravioleta y entonces salían electrones de, de, de algún, del orden de algunos electronvolts. Esto, esto tiene un efecto ventana que se llama, ¿no? Que eh, eh, eh, si tú subes mucho la energía de los electrones que se emite, el efecto desaparece por completo. Entonces hay unas una ventanas de energía que precisamente juegan con... Eh, la, la, el momentum en el término de spin órbita, el campo eléctrico. Entonces, si te, si te, si te pasa de, de, de energía, desaparece la, la polarización. Entonces, hay una ventana de algunos electronvoltios donde aparece el efecto. ¿no? Entonces, típicamente eso es un efecto de energía baja. Okay. Okay un efecto quizás similar a la interacción electrón-electrón, ¿no? Si el electrón pasa muy rápido, no ves este, la escala de la energía de la interacción y no ahorita no, no te permite eh, ver un efecto sobre el electrón. Hay un, eh, un efecto así que me, me llamó la atención, el problema que tú hablas eh, del tubo este que pega este, porque eh, si tú agarras por ejemplo un nanotubo no quiral, pero cambias los puntos de contacto en los extremos produce se produce polarización de spin entonces no sé si uno podría por ejemplo simplemente con con estos efectos de borde que ves tú este si tú haces medidas en distintos puntos puedes simplemente predecir la polarización de spin por por los estados de borde ¿no? mm -hmm. este, Claro, ahí uno lo interpreta bueno si tú cambias, si tú enfrentas los dos polos pues, esencialmente tienes trayectorias rectas pero si tú los cambias entonces Tienes la trayectoria exilada y entonces eso induce el efecto. De repente hay una correspondencia bulto-bulto con el problema. ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta de biólogos. Y ah. eh, es que eh, bueno, eh, bueno, como está, bueno, tiene, trabajaron con bastantes moléculas biológicas, ¿Tiene con el fotosistema, yo creo que que sería donde yo vería porque ese, o sea, esas moléculas, si yo recuerdo mal, tienen eh, es que de alguna forma emitir el electrones para... para le luz, el, el, el centro de, de captura de luz produce un electrón, <risa> le tienen un par de electrones, se separan y entonces uno a la superficie y donde se mide entonces este, una magnetoresistencia entre un. un una placa magnetizada y el metal que está recibiendo el electrones. Ah, sí, sí, sí, pero yo, ah, yo, yo lo estaba pensando más en limitar, digamos, la sí, molécula eh, en, en el organismo, en el organismo ah, medio, que también tiene esa función. Claro. Eh, sí, se ejemplo, en ese sentido se ha especulado de, de que, este, por ejemplo, el spin tiene un, una función en, en transferencia electrónica, en procesos biológicos, ¿no? o incluso en visión en la cuestión de orientación magnética de las de la aves y ese tipo de cosas, aunque yo creo que eso ya se desacreditado un poco. ¿no? Pero... Sí, eh, sí, porque de alguna manera, eh, transformar. mi pregunta era, era un poco más como eh, explorar las consecuencias en los sistemas biológicos claro. de, de, de esos efectos. Claro. Sí, pues se conoce, si usted conoce. Sí, sí, sí, ha habido mucha tentativas, como te dije, más que todo es... Este, la facilidad la, la, el, este, este problema de, de las curvas IB, ¿no? que te puse que entonces es más relativamente más fácil transferir un, un, una, una polarización de, de spin versus la otra entonces era una manera de, de acelerar procesos biológicos que ocurren naturalmente en estas moléculas biológicas en estas modelas, moléculas tirales este eso de la, de la, de la, de la orientación de las aves pero creo que eso no, es, no tiene nada que ver eh, una cosa donde tenía una pegada tremenda es en separación de eh, ra, lo que lo llaman los químicos que eh, tienes dos especies de quiralidad y entonces aquí puedes agarrar y, y, y una especie va, va a interactuar más fuertemente con una superficie con una orientación magnética entonces te pegan todas las de una quiralidad y lavas la otra quiralidad ¿no? Entonces salió en, en hace dos o tres años en eh, entrenas de, de nuevos métodos para separación de de quiralidad eh, sí seguramente o esa bueno eso sería como una aplicación en biología molecular como, eh, como para secuenciar sí. pero hasta ahora no he visto así tú sabes mira esta es la Smoking gun, ¿no? Eh, sí es lo que hace que esto funcione. De hecho, ahora han proliferado tanto los mecanismos de polarización de spin que hay que poner orden un poquito en el, en el campo de potencia teórico, ¿no? Este, porque parece que hay muchos, muchas maneras de producir el efecto. para Ah, sí, es, pues sabré, ¿no? No, no lo sé, detección de partículas, sí, no sé, no están trabajando en secreto ahí en el CERN con eso. <risa> Yo he si oído hablar de experimentos de detección de materia oscura, ah. eh, no recuerdo los detalles, pero creo que aprovechar el hecho que el fotoelectrón lo puede impulsar con. Con, con una, unos valores de energía que son inferiores a los de otros materiales, ¿no? Porque a menudo usan gases nobles, ¿no? Entonces, 10 electrons por Y aquí de lo que es 10 menos. Tal vez eso es lo que hace. Pero he oído hablar de cosas así. Pero, listo, eso es un sí. Oye, más allá, más allá del grafeno, hay un montón de otros: eh, siliceno, germanino. Este, un montón de que tienen corrugaciones intrínsecas a, a, a, escala, a escala del parámetro de red, de manera que entonces tienen interacciones en órbita ya de por sí más importantes, entonces eh, se, se, se puede ir a, hacia otros grafén, materiales afiliados, ¿no? Semilar, que tengan características que sean más este, interesantes, adaptadas a una aplicación particular. <risa> Gracias, doctor.